Solicitar contenidos en low-post es muy sencillo. Dinos qué producto necesitas. Empieza a configurar tu pedido eligiendo la categoría en la que quieres que esté especializado el redactor para el contenido que desees. Selecciona la extensión en palabras y el tono más adecuado para tus posts. En la información general, presenta tu empresa y aporta sugerencias para facilitar el trabajo del redactor. Añade sugerencias de estilo, estructura e indícanos cuál es el objetivo del contenido. Indícanos las palabras clave que estés utilizando en tu estrategia de marketing. Y si deseas evitar algún término, indícalo en el siguiente campo. Planifica y solicita tus posts. Configura tu calendario editorial. Pulsa sobre el día que quieres recibir tu contenido y en la nueva ventana inserta todos aquellos contenidos que desees solicitar. Utiliza el apartado de Post Brief para concretar y dar detalles sobre los títulos en concreto que nos has encargado. Puedes encargar tantos posts como necesites. Realiza tu pedido. Aquí tienes el resumen de tu pedido. Si lo deseas, podrás recalcular tu pedido para una entrega express o rápida si estás de acuerdo añádelo al carrito y finaliza tu pedido aceptando las condiciones y finalizando la compra revisa y valida tu pedido realiza el seguimiento y consulta el estado de tu pedido en mis posts recibirás tus contenidos en el plazo que solicitaste y lo tendrás listo para validar y descargar la validación es muy importante ya que refleja la satisfacción con el contenido recibido